En Villa Gobernador Galvez necesitamos diputados y concejales para luchar contra la corrupción y los despidos. Basta de obras públicas al servicio de los grandes empresarios. Obras públicas en los barrios, al servicio de la juventud y de los vecinos. El socialismo de Lifchi gobierna igual que Macri aumentando los impuestos con tarifazos, con un brutal ajuste. En nuestra provincia y en la ciudad de Rosario hay despidos y suspensiones. Solo el Frente de Izquierda se opone y decimos basta, queremos plata para el trabajo, salud y educación. Por un plan de inversiones para que los chicos puedan estudiar, puedan tener futuro en Villa Gobernador Gal. Por vivienda, trabajo, salario, educación y salud pública, vota al Frente de Izquierda. Este 13 de agosto, acompáñanos con tu voto. En Villa Gobernador Galvez, Gauna Escobar, Meglio, Concejales, Lista 1 Roja, Frente a Izquierda. Cribaro, Signa, Sansevich, Diputados Nacionales, por Santa Fe, Lista 1 Roja, 507, Frente a Izquierda.